En realidad la historia, aparte siempre del presente, haciéndose preguntas sobre el pasado, a veces sobre el pasado que es más cercano, posiblemente en el siglo XX o parte del siglo XXI ya. Eh, y pensando un poco en la idea de trabajo, tiempo libre como elementos que están vinculados pero que están diferenciados, quería eh, destacar que bueno, que gran parte de esos siglos 19 y 20 eh, el, tra el trabajo es como un dios, decir, todo, todo no se puede hacer nada sin trabajo, el trabajo, el ahorro, es decir, hay ciertos valores que se, que se metieron y, y donde lo fundamental ocurre allí o a partir de allí. Entonces, eh, Creo que tomar como objeto de estudio el tiempo que está más allá del trabajo, eh, que bueno, en parte puede ser el tiempo del descanso, pero creo que esta idea de tiempo libre, yo lo pongo entre comillas, eh, es un, una capacidad que tiene el investigador, eh, también la persona que vive actualmente, contemporánea, de ver de verse a sí mismo, qué hace con ese tiempo libre y por lo tanto pensar la dependencia que puede haber con el tiempo de trabajo o el pensamiento, las ideas que hay sobre qué debo hacer en ese tiempo libre y sobre todo la idea de pensar el trabajo también críticamente si es un trabajo productivo, creativo o es un trabajo donde solo hay explotación y no hay nada de creativo. Por supuesto que hay muchos matices, variedades, pero creo que la idea de pensar en tiempo libre es qué hago con ese tiempo luego del trabajo y sobre todo en distintos periodos, ¿no? cuando la gente trabajaba 12, 14, 16 horas, el tiempo que le quedaba para vivir, para uno mismo, para su familia era, era muy menor y ha habido determinados cambios, pero también han habido reflexiones muy interesantes que hacen a pensar por qué es necesario trabajar tanto. Uno de los problemas que, que a veces nos enfrentamos es el, el vínculo entre trabajo y tiempo libre, pero también de no ver el tiempo libre, y es algo que yo creo que, que es, en, en, en mis próximas investigaciones voy a tratar de indagar es eh, diferenciar según las personas. Es decir, el tiempo libre de los hombres es el mismo que el tiempo libre de las mujeres. ¿Tenían tiempo libre las mujeres? Es decir, muchos de los, de los deportes que se practicaban eran el fútbol y el fútbol iban los hombres en los años 20, 30, 40, donde se hace popular, pero popular para un sector de la sociedad. Y el otro aspecto es la edad. Es decir, no es lo mismo los niños que la gente más adulta, que los veteranos, que los ancianos. Y esa realidad para ver el tiempo libre también es. Algunas de esas actividades que proponían las izquierdas, como los picnics o las veladas artístico-culturales, eh, iba a la familia, iban todos, pero también se reproducían ciertos elementos, valores y, y determinaciones, digamos, de, de, de género. Es decir, las mujeres hacían algunas cosas, los hombres hacían otras... En lo, en los dirigentes eran hombres, fundamentalmente, aunque hubiera una gran parte de las trabajadoras, que secciones enteras eran de trabajadoras, como los textiles o los frigoríficos. En los partidos políticos también, los dirigentes, salvo algunos casos, eran varones. Es decir, entonces esa perspectiva creo que es importante, digo, es una, algo que parte la vista actualmente, pero que hace unos años, desde los investigadores tampoco se tomaba en cuenta y creo que es uno de los debes. Y el tema de los niños o los ancianos y no solamente ese, ese hombre eh, de, de una edad eh, mediana, ese que hace eh, y que compone la historia. O sea que también tenemos que mirar esas otras cosas. Sin duda que hay otras muchas más, pero creo que esos son algunos de los elementos que pueden ser considerados problemas y que a veces no se quieren...